Paneke Asesores, como sabéis, es colaborador premium del evento porque ha aportado, además de su ilusión y su entusiasmo y su ponencia, pues el fotocol que está en la entrada, que no es el típico fotocol lleno de logotipos. Es un photocall de diseño, tienen unas nubes, muchos de vosotros ya os habéis hecho fotos y está ahí para que lo disfrutéis, lo uséis, etcétera. La ponencia de Paneke se llama ¿Quieres emprender? Estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de montar empresas ayer estuvimos hablando de microempresas, estuvimos hablando de fiscalidad, estuvimos hablando de todas esas cosas que, si me permitís la licencia, son un rollo que te cagas. A mí de esas cosas no me gustan. Entonces, ellos han venido a darnos las claves para constituir cualquier empresa. Como siempre, ellos tienen una empresa y yo les he pedido que en la medida de lo posible no hablen de su empresa, sino que hablen de cosas para que a vosotros os sean útiles. Entonces, eh, Manuel pa eh, Paneque es psicopedagogo, Juan Manuel Reina es economista, ambos forman parte, entre otras personas, de Paneque Asesores. Eh, ¿Los micrófonos los tenéis listos? Probar a hablar, a ver si Pero suena. Sí. hola, hola, hola. ¿Me escucháis hola. bien, no? Sí, sí yo creo sí. que se escucha. Los dos suenan, ¿no? Pues os dejo con ellos. Bueno, pues eh, lo primero, eh, gracias por estar aquí. No sabíamos si iba a haber mucha gente porque después de comer nosotros también estamos algo perjudicados. Yo hecho de menos mi siesta y bueno, pues aquí estamos. Vamos a intentar no aburriros. Creo que lo vamos a conseguir. Tenemos algunas cosas pendientes por ahí que, que creo que os van a gustar. Este es un campo que se puede hacer aburrido no. Yo creo que no, no lo vamos a hacer aburrido. ¿Quieres emprender y no sabes cómo? Claves para constituir tu empresa. Nosotros, eh, lo que nos hemos planteado, ¿vale? este es nuestro currículum, lógicamente bien resumido, eh, tenemos un, eh, en la ponencia lo que queremos mostrar son tres partes fundamentales en el proceso del emprendimiento, porque no vamos a aburriros con todos los trámites y todos los formulismos legales que hay, solamente queremos asegurarnos de que el emprendedor eh, sigue el camino correcto hasta llegar a constituir la empresa correcta, porque no todas las empresas valen para todos. La primera parte eh, que queremos dedicarnos es a analizar qué anatomía tiene el emprendedor de éxito y hemos hecho un estudio entre nuestros clientes para mostraros cuáles son las características comunes o las más probables vale, para decidir, bueno, pues esta persona tiene más probabilidades de tener éxito que otras. ¿no? Os mostraremos el resultado. Lo segundo es daros un simulador de modelos de negocio que es un lo vamos a hacer de una manera muy amena eh, dado que Andy pues ha, ha hecho hincapié en que el Congreso fuera tuviera un componente gamificador con esto de las fichitas y todo esto, pues bueno, pues eh, vamos a hacer que, que, que el simular nuestro modelo de negocio no sea el rellenar esos formularios que hay por ahí perdidos en el ICO y tal. ¿no? Vamos a hacer algo que sea realmente útil y divertido para nosotros, ¿vale? Para que disfrutemos también de ese proceso. Para finalmente concluir con eh, qué forma legal y qué trámites tenemos que seguir para constituir esa forma legal que hayamos decidido. ¿De acuerdo? Todo en una visión de conjunto. La primera pregunta que os queremos hacer a todos es ¿quién está eh, ahora mismo eh, pensando en establecerse por cuenta propia o hacer una, una sociedad? Que levanten la mano, por favor. Pues hay bastantes y me alegra muchísimo. Bueno, me alegra muchísimo porque queremos regalaros a todos vosotros, eh, regalaros de verdad, o sea, sin coste, nada, eh, simplemente queremos apoyar al emprendedor de aquí eh, a, o al emprendedor de Málaga o de fuera, porque sabemos que también hay gente que viene de fuera, eh, a, a que vosotros tengáis un asesoramiento por, por nuestra parte, una tutela eh, a la hora de constituir vuestra empresa y que vuestra empresa sea la que os corresponde y no, y no otra que os puede, puede bueno, pues, ser algo nocivo eh, a, a largo plazo, ¿no? Esto va para ti, Andy. Pero el, el, lo malo es que el sonido no ha sonado, pero bueno, no, no, no ha funcionado. Esta ponencia es muy corta, o sea, no queremos aburriros, evidentemente. Esto es una, una breve muestra de lo que va a ser eh, constituir una empresa. Estírate para el próximo año, Andy. Eh, tener tu propia empresa puede ocasionar los siguientes efectos secundarios. Pérdida de cabello, trastornos del sueño y hablar a solas. Y lo tercero, que ante cualquier duda consulte, que consultéis con una asesoría especializada como por ejemplo nosotros si queréis. Primera parte, anatomía del emprendedor de éxito. A ver qué es lo que hemos hecho para sacar las conclusiones sobre ese emprendedor de éxito, qué características tiene. La fundamental es que hemos utilizado un estudio, que es el de la Kaufman Foundation, que utiliza una serie de formularios cuestionarios esto lo saca de un país, ¿vale?, de Estados Unidos, pero lo hemos intentado extrapolar aquí a España. Los resultados son bastante similares a España y a nuestro, a nuestro grupo de clientes, claro. Y esto nos ha dado como resultado un perfil. Las, los resultados, ¿no? La edad media del emprendedor es de 40 años, con una, eh, con una variancia de 7,7. ,7. La mayoría, casi un 90%, perdona que se ha pasado... La mayoría, casi un 90% ha cursado estudios de grado medio y superior. Vamos sacando algunas conclusiones ya. Eh, suelen proceder de clase media y tener mayor nivel educativo que sus padres. ¿eh? Y solo un 1% procede de niveles educativos, eh, perdón, de clase media alta o de clase alta extremadamente alta. Y extremadamente pobres pues igual. Es decir, que la, la, los procesos de emprendimiento siempre suelen salir de clase media. Suelen ser emprendedores en serie, que antes lo ha mencionado Israel con mucho, con mucho criterio. Suelen fracasar, es decir, han probado y han fracasado una media de 2,3 empresas antes de constituir su empresa de éxito. Desde edad temprana mostraban un interés en fundar su propia empresa. Sus motivaciones principales son y aquí están ordenadas ¿eh? por preferencia, la primera incrementar su riqueza, el dinero nos gusta, lo segundo es capitalizar una idea, fijaros que es una idea muy, muy importante también esta, ¿no? El, el querer hacer realidad una idea que tienes es una motivación importante para una gran cantidad de, de emprendedores. Y así fijaros que a mí lo que más atención me, me prestó esto fue que el 4,5% decían que el no haber encontrado empleo había sido el factor motivador, es interesante porque en estos momentos hay mucha gente que se está planteando hacer su empresa porque no encuentra empleo fijamos que aquí ya hay una diferencia ¿no? el 75,4% había trabajado en otras empresas como mínimo seis años antes hasta un 50% había trabajado 10 años antes en otras empresas antes de establecerse por su cuenta y casi el 70% están casados y con hijos con estos resultados ¿qué podemos extrapolar, ¿Qué podemos concluir lo primero, que lleva tiempo ten tener éxito, 40 años, aquí somos bastante jóvenes todos, o sea, no desesperemos también, lleva tiempo, no pretendamos ser Mark Zuckerberg que a una edad tan temprana como la suya crea un Facebook y se forra, pues no, no es cuestión. No, no, esa es una cosa bastante extraña. Lo siguiente es que la formación es fundamental para tener éxito. Estos años pasados que hemos tenido esta supuesta bonanza, pues ha habido gente que sin ningún tipo de formación se ha hinchado a ganar dinero. ¿Dónde están ahora? La verdad es que no tendrán éxito. ¿no? Y si queremos tener éxito a largo plazo, la formación es fundamental. Incluso, además, habría que decir que la formación continuada es fundamental. No podemos dejar de formarnos. La tercera es que la perseverancia es nuestra principal aliada. 2,3 eh, emprendimientos fallidos hasta eh, tener vuestra empresa en funcionamiento y correcta. Pues, oye. Eh, hay que ver el error como un proceso de aprendizaje y no como un fracaso personal. ¿no? Eh, voy a apuntar también, no sé si habéis visto a, recientemente una entrevista al el creador de Pocoyo y a, el, el, creo que es el presidente de Jastel, que relataban precisamente que habían perdido su, todo su patrimonio en dos ocasiones anteriores. Y casados y tenéis hijos. <ríe> Entre otras cosas porque me conviene a mí a ver si alguien me paga la pensión después. La segunda parte es un simulador de modelos de negocio. Eh, lo voy a hacer muy breve, porque si no, no te voy a dejar tiempo, ¿no, eh, Vamos a utilizar lo que se llama un Business Model Canvas. Un canvas, un lienzo, eh, está sacado, extraído de esta idea de un libro que muchos de vosotros seguramente conocéis. Yo no sé si... A mí me encanta esta idea, porque es muy visual, es muy gráfica y es muy, eh, muy interactiva. Podéis jugar con vuestra, con vuestra gente, con vuestros familiares. El, solamente necesitamos lápiz, papel, rotuladores de colores, tijeras y una caja de cartón. No hace falta un ordenador súper potente. Y de hecho yo me lo he traído por aquí, el mío. vale, Que lo he hecho en este formato, eh, que es una cajita, vale, donde intento representar pues esto, una, un, un modelo de negocio que crea, entrega y captura valor en un mercado determinado. ¿no? Este canvas, eh, que yo he hecho aquí para daros un poco una idea, ¿no? es, está relacionado con una empresa de que vende camisetas a bebés. ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer en cada cajoncito, en este caso, ¿no? pero también lo podéis hacer en una, en una pizarra y dibujar las líneas y, y ya está, y pegar ahí stickers o, o post-it. ¿no? Eh, ahí podéis representar pues, cada una de las áreas que tiene un, un modelo de negocio de este, de este tipo. ¿no? y a, la, Voy a pasar porque como queda poco tiempo, lo que quiero deciros sobre todo de esto para que veáis el, el completo. El modelo de negocio en completo tiene esta estructura, ¿vale? Y estos factores. Pues en estos factores, como hemos puesto ahí en la cajita, ahí podéis ir metiendo las fichas con las ideas que correspondan a cada caja. Yo lo que os planteo es que utilicéis, eh, describir vuestro modelo de negocio lo más estrictamente que podáis, lo mejor, que lo compartáis con otras personas, que lo compartáis con amigos, con familiares, que son los primeros que os van a tener que aguantar cuando decidáis tener una empresa y que lo discutáis lo máximo posible. Cuando tengáis muy claro ese modelo de negocio, cuando hayáis rellenado todas estas cajas al máximo, entonces podréis lanzaros a decidir. ¿con qué forma legal eh, me quedo para llevar a cabo ese modelo de negocio? Y eso lo va a explicar ahora Manuel. Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Manuel, por dejarme poquito tiempo. Es la parte más, más fea, más ardua, pero bueno, voy a intentar hacerla lo más rápida posible. Eh, Tratamos de las formas legales y requisitos para constituir una empresa. Ya tenemos claro que queremos hacer una empresa. Ahora el siguiente paso es a dónde voy, a que le pregunto mi primo que tiene un bar, el vecino, tal. Bueno. ...es fundamental eh, saber cómo constituirnos. El ordenamiento jurídico actual nos permite que nos podamos constituir... ...o bien como personas físicas, donde podéis ver las tres formas que hay... ...empresario individual, comunidad de bienes, sociedad civil... ...el número de socios y la responsabilidad que tenemos. Es muy importante que os fijéis en la responsabilidad ilimitada. Eh, las personas físicas eh, pueden tributar de dos maneras... ...o bien en estimación directa o bien signos, índices o módulos pasamos a la persona jurídica veis también las diferentes formas que hay, los socios y qué nos diferencia de la, de la persona física pues que la, evidentemente la responsabilidad está limitada al capital aportado ¿eh? también muy importante a continuación vamos a ver las diferencias entre persona física y persona jurídica fundamentalmente la constitución una persona física no es necesario prácticamente hacer nada a la hora de constituirla la jurídica tenemos que acudir a un notario, la tributación, persona física tributan en el RPF eh, y la sociedad en el impuesto de sociedades. Y la responsabilidad, persona física con nuestro patrimonio, ojo, y la sociedad con capital social. A continuación vamos a decir cuánto tiempo se tarda. Vamos a desmitificar eh, lo que se dice por ahí, ¿no? el trámite de una empresa lo, muy complicado, trámites lentos, no es así. Os puedo garantizar que una persona física se puede constituir en un día y una sociedad limitada en tres días. Está la sociedad express, que ya no tenemos que esperar tanto y demás. A continuación, ¿cómo constituimos una persona jurídica? O sea, una sociedad limitada, por ejemplo. Solicitamos tres nombres... Aperturamos una cuenta, no es necesaria la cuenta tampoco, se puede hay otra figura, elaboramos los estatutos, firmamos la escritura y la escribimos en el registro. Eso a día de hoy se puede hacer en tres días. La persona física, como hemos dicho antes, no necesita nada de esto. Una vez que tenemos constituida la persona física, la persona jurídica, ¿cuáles son los trámites? En Hacienda, FIS provisional, FIS definitivo para personas jurídicas, declaración censal para ambas, decirle a Hacienda qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y darnos de alta en impuestos a actividades económicas. Después nos vamos a la Seguridad Social, solicitamos el número de afiliación si no lo tenemos, el alta en el régimen correspondiente y si contratamos trabajadores tenemos que inscribir la empresa en la seguridad social y dar de alta a los trabajadores. La inspección de trabajo, y aquí nos agarramos un poquito que vienen curvas, Todo lo, donde veáis el triangulito es sancionable, quiere decir, montamos una empresa de, de la tipología que sea tenemos que tener un libro de visitas, el no tenerlo nos sancionan. La Junta de Andalucía, Veis las tres, que es la comunicación de apertura a la autoridad laboral, la hoja de reclamaciones y el libro con la hoja de reclamaciones. No cumplir esos requisitos es sancionable también. El ayuntamiento, si tenemos un local, vamos a hacer una obra, tenemos que pedirle la, la, la licencia oportuna, antigua licencia de apertura y tal, y la basura comercial. No tenerla también. Ojo con los plazos en basura. Y aquí pues, resumimos en trámites diversos, pues nos podemos constituir con un contrato de alquiler, ojo también al contrato de alquiler, nos llegan muchos clientes al despacho ya con el contrato hecho y está mal hecho. Compramos, escritura comproventa, tenemos que cumplir con lo que es la LOPD, protección de datos, con la prevención de riesgos laborales si tenemos trabajadores, seguros obligatorios, ojo también el tema de seguros, hay sectores que tienen obligatoriedad de tener seguros, eh, y si ya queremos, pues registrar nuestro nombre comercial o nuestra marca. Hay muchas personas que aquí confunden, como he registrado el nombre, como manda un nombre al registro mercantil, mi empresa tiene ese nombre, no me lo quita nadie, es un error. ¿De acuerdo? Conclusiones. Ponemos tres. El proceso de constitución de una empresa es fundamental. Creerme, es el punto de partida. Un, un buen. Una buena constitución de empresa nos allana el camino. Nos podemos arrepentir si no está bien constituida. Importante también tenerlo todo centralizado. Hay muchas empresas que tienen asesor laboral por un lado, asesor fiscal por otro. Lo ideal por el bien de la empresa es tenerlo centralizado en un mismo despacho. Y por último, las comunicaciones 2.0. Entendemos que es una necesidad. Nosotros de nuestro despacho pues no obviamos los desplazamientos de los clientes. El papel hace mucho tiempo que fue historia. Y usamos muchísimo las nuevas tecnologías, somos pioneros. Y para finalizar, pues quería hacer una pregunta, ¿no? Que actualmente, de todos vosotros, ¿quién tiene una empresa constituida? Pues también, también hay bastante, ¿no? Bueno, como para no ser menos que mi compañero, a todos vosotros os regalamos un análisis comparativo fiscal y laboral. No hace falta muy poquita documentación, os damos una segunda oportunidad y deciros que hay muchas personas que vienen ¿eh? al despacho cuando ya realmente no hay, no hay solución. ¿no? Casos reales de personas que han llegado y cuando ya llegaban ya no podíamos hacer nada, ¿no? que han perdido su patrimonio por no estar bien constituidos y bien, y bien asesorados. Creo que lo que he terminado justo. Perfecto. Aquí tenéis las la señas para cualquier cosa que queráis. Gracias. Muy bien, ¿no? Sí. Pues las preguntas cuando queráis. aquella chica del fondo? Parece que ha quedado todo muy claro, ¿no? O lo, o lo hemos aburrido mucho, ¿no? No sé, no sé yo. Ya. Yo creo que el cocido hace hace un efecto importante. Sí, no, pero ahí están levantando. ...está pidiendo ya el micrófono... ...bueno por aquí me ha llegado un micrófono primero... ...así que voy a preguntar aquí al lado de la puerta... ...al, no te ubico. al otro lado, aquí... ...al lado de la puerta... ahora, ahora... Ah, ...hola... ...mira había hablado... Eh, ...la verdad es que de mi punto de vista muy bien... ...de una forma muy sintetizada de todos los trámites... Eh, ...lo que yo quería preguntar es... ...lo más escalofriante ¿no? ...¿qué coste medio suele tener el emprender en una empresa?... Vale, al decir coste medio, ¿qué te refieres? ¿Lo que es ponerla en funcionamiento? Sí, lo que es simplemente llegar a ponerla en funcionamiento, qué coste económico puede tener. Vale, ¿te refieres a persona física o persona jurídica? Bueno, tú, tú me, cosas, me imagino, porque... bueno, yo os aclaro los soy dos. Soy totalmente vale. entonces a la hora de emprender, pues un poquito una orientación vale. de qué es lo que tiene más coste o menos, según... Ok, vale, mira, eh, te, os respondo a los dos. Una persona física, como bien, hemos visto ahí, el coste es cero. El coste es lo que te quiere cobrar el despacho profesional. Las minutas son libres, cada uno puede cobrar lo que quiera, ¿Eh? pero os digo, no tiene coste, realmente no tiene salvo evidentemente si tienes un local comercial y estás obligado a pagar basura ¿m? sería un impuesto pero no hablamos de coste del despacho no sería y evidentemente eh, poco más ¿eh? bueno el autónomo como es lógico ¿eh? pero eso contamos con él ¿no? no y después si es una persona jurídica eh, a ver eh, se puede hacer una sociedad limitada normal que se suele llamar o la express no sé si habéis escuchado la express, la express es muchísimo más rápida, se puede hacer en tres días y, y más económica. ¿Eh? Porque ahí es donde hemos puesto la, la, la transparencia como eh, de un día o tres días, es tiempo real. ¿eh? O sea, desde que nosotros tenemos la documentación en el despacho y el, y el cliente tiene claro qué tipo de empresa quiere montar, ¿eh? es, esos son plazos con, incluida la constitución y los trámites. ¿eh? O sea que... Creo que evidentemente da pie un poco a emprender, ¿no? Respecto al tema después de impuestos, ya depende de si te constituyes como persona física, si tributas en módulo, tributas en directa, si te vale impuestos sociedades, contratas trabajadores no contratas. Ahora los que queréis emprender, si os emplazo a que veáis el Real Decreto Ley 4/2003 que se aprobó en febrero, que evidentemente pues tiene incentivos a lo que es el, el emprendimiento y la contratación de trabajadores, incluso fiscales también. Pues pasa que lo han puesto muy escondidito, pero sí tiene, tiene bonificaciones. Eh, me llamo Carlos Fernández, estoy aquí. Hola. Aquí, aquí. Yo me hola, ¿Ya? hola. ¿qué tal aquí, Manuel. Eh, Precisamente sobre lo que estás comentando de que vienen pequeñito y tal, eh, me han hablado personas que ahora están abriendo empresas y tal. Ahora mismo, por ejemplo, hay subvenciones de hasta 9.000 euros para autónomos. ¿Eso cuánto de cierto puede haber? Bueno, el tema de subvenciones no lo, no lo toco yo directamente, lo toca otra persona en el despacho. Lo, eso que te, que te comentaba de pequeñito es a nivel fiscal. ¿Eh? o sea realmente el real decreto ley lo que lo que apoya a, a, nivel, a nivel laboral ¿eh? si queréis es el, la bonificación del autónomo la tarifa la tarifa plana esta que ha, que ha salido publicado que realmente tampoco lo, no, no lo han publicado bien porque realmente dicen que son seis meses pagando 50 euros no es así seis meses pagando 50 euros a los seis meses siguientes te sube a 125 ¿eh? y el resto 175 o sea que Claro, evidentemente te lo limita a personas menores de 30 años si son hombres y 35 si son mujeres. Y después el tema fiscal, pues sí lo que hace es que reduce lo que es el, la tributación, tanto a nivel de IRPF como a nivel del impuesto a sociedades. El IRPF solamente de estimación directa, módulos no. Eso es que lo hemos visto muy, muy de pasada, ¿no? Pero sí que es fundamental, si nos constituimos como personas físicas, Hacienda entiende eh, que podemos tributar posiblemente en módulos o en directa. Incluso se puede hacer renuncia. ¿eh? O sea, no nos hay errores. Entonces, claro, cada caso es, es un mundo y habría que estudiarlo, lógico. ¿Mm? Hola, buenas tardes. Ah, no, es que habéis levantado la mano ahí alguien, perdón. Allí? Ah, perdón. Buenas tardes. Eh, vosotros que estáis en continua comunicación con las empresas que ya están trabajando y con nuevos emprendedores, mmm, y con el entorno que tenemos ahora mismo de crisis, eh, ¿qué sectores eh, habéis detectado que están tolerando y superando bien este entorno económico que tenemos? Muy bien, pues eh, del estudio que hemos realizado entre nuestros clientes, los que están desempeñando bien en, este, en, esta, en esta situación actual, ¿no? Por un lado tenemos los, las empresas de alimentación especializadas, no de cualquier tipo de alimentación. Empresas de asistencia a la tercera edad. Eh, parece que es un campo que se está desarrollando bien. Eh, de innovación tecnológica también hay, pero en ciertos focos. No, no, estamos, eh, no tenemos tantos clientes en ese campo. Y eh, finalmente creo recordar, estoy hablando un poco de memoria, creo recordar que había también de ropa, eh, de ropa, pero eh, personas que customizan la ropa, ¿vale? Personas que están muy eh, para salirse un poco, es que bueno, quizás este, este esta época es buena para esas cosas también, ¿no? Para diferenciarnos, para hacer cosas más arriesgadas. Y en ese campo también se están eh, se están desenvolviendo bien. Así que bueno. Hay campos, hay campos, desde luego hay campos para emprender y, y sacar adelante un, un negocio, ¿eh? Incluso en esta, en esta época. ¿Alguna pregunta más por ahí? Yo he visto por aquí a alguien, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Ortigosa. Daros las gracias por, la, por el regalo, ¿no? Eh, eh, yo tengo dos preguntas, una para Manuel y otra para Juan. Manuel, las diapositivas que nos has puesto son muy, muy buenas, ¿no? Porque se, va, se basan en un estudio, con lo que veo profundo. Te escucho eh, muy mal, la, levanta un poco. Me pego el micrófono Ay, y ahí, se ahí vaya mejor. Ahí. Genial. Genial. Pues eh, las diapositivas, cuando ha hecho el estudio, eh, salen unas cifras. Eh, mi pregunta es, ¿esas cifras también las tienen la universidad, el Ministerio de Educación, etcétera? Porque quizá en España nos falta eso, que nos ayuden a los emprendedores de más pequeños a promocionarnos. Bueno, si te digo mi, mi, mi punto de vista particular, evidentemente es que, es que falta muchísimo por parte de las administraciones. Además se ve otra cosa, Israel en su ponencia anterior ha comentado acerca del mundo anglosajón, hay algunas cosas que conocemos por clientela de fuera y hay mucha diferencia entre lo que paga un autónomo aquí y un autónomo en, en el Reino Unido, sin ir más lejos, ¿no? Pero también es cierto que tú vives aquí y tienes que trabajar aquí, entonces mirar mucho hacia afuera tampoco a nosotros, los que tenemos que eh, trabajar, hacer una, nuestra propia empresa y, y desempeñarnos dentro de ella, eh, a nosotros no nos sirve mucho fijarnos en, en ello. En todo caso le tendría que servir al político de turno para que, bueno, se, se enterara de lo que está funcionando fuera, ¿no? Y, y por qué en unos países hay más emprendimiento que en otros. que se han, Israel también ha, ha mencionado un, un, una cuestión acerca del comercio electrónico, el volumen de comercio electrónico en nuestro país, que se ve que hay, estamos muy alejados del, del, del, de la media de, de otros países más desarrollados dentro de la Unión Europea y nos falta mucho camino por recorrer. Y por último, además, si, si quieres que añade una cosa, como economista, eh, yo entiendo que hay un, un error y además una marcha atrás en los planes de estudio, puesto que se está minusvalorando la, la asignatura de economía, que además se dejó en bachillerato y que encima se estuvo discutiendo de quitarla o no quitarla. Bueno, pues eh, yo creo que economía no debería ser opcional, ni debería estar en bachillerato, debería estar en primaria y con cosas pues muy, muy simples, ¿no? eh, con la misma... Eh, ...conocer cómo se compra una casa debería ser algo obligatorio... ...porque a todos nos va a, nos va a tocar o alquilar, ¿no?, por ejemplo. ¿no? Mi pregunta para Juan... Eh, ...yo ahora he empezado una nueva... Bueno, yo soy Juan, el, Perdón. el, el, el Manuel. Vale, pues aquí me confundí. Eh, Manuel, eh, la pregunta es... ...yo he empezado una actividad... Perdón, la... no te escucho bien. ...una actividad de networking... Eh, ni... ...yo tra trabajo Casi... desde casa a través de 20 directa. ...ahí hay un montón de libros, de visitas, de horarios... ¿Eso es imprescindible también para ese tipo de empresas? Perdón, no, no, es que no te he escuchado bien. La actividad que he empezado ahora ¿Sí? es, de, es de networking, eh, es venta directa, trabajo desde casa, eh, para eliminar todo el montón de libros que, la, que una SL lleva, no, la de la ley de protección de datos, la de eh, seguridad en el trabajo, la basura industrial, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que salía ahí. Pero si yo trabajo desde casa, por supuesto tengo que tener un, una, un autónomo pero también tengo que tener un horario, como pone ahí, el libro de visita, etcétera. Vale, de acuerdo. Mira, eh, el hecho de que tengamos un local comercial, que tengamos, seamos comercial en la calle, un comercial que vende seguros, o que trabajemos desde casa con el pijama puesto, eh, esas obligaciones las tenemos que cumplir. La ley no diferencia dónde trabajamos. Sí, evidentemente, la que hemos hablado del tema, si no tienes local comercial, no bueno, vas a tener que cumplir con las obligaciones el resto da igual te tienes que dar de alta inicialmente si está por lo que me dice eres persona física te, te tienes que dar de alta primero en la hacienda buscarte un epígrafe correspondiente a tu actividad que realices evidentemente en la casilla que pone que si tienes local comercial no lo, no lo pones con lo cual no, no tienes que practicar retenciones pero el resto de obligaciones tienes que tener tu libro de visita, tienes que tener tu comunicación de apertura a la autoridad laboral, tienes que tener todas las demás. Porque, hombre, no es muy normal que aparezca un inspector y pegue en tu casa. No es muy normal. Pero sí puede ser normal que alguien te denuncie y que vaya. ¿no? Y el resto de obligaciones tienes que cumplir con todas. ¿Mm? Gracias. Nada. No. Hola. Sí. soy Isabel, tengo dos preguntas la primera es porque estoy eh, ahora me estoy formando para montar una empresa entonces me estoy informando de todas las posibilidades que tengo y lo del libro de visitas, la verdad que es la primera vez que lo he oído entonces quisiera saber lo que se recoge en el libro de visita y luego otra pregunta que todavía nadie me ha respondido correctamente es a la hora de deshacer una sociedad el coste que tendría de acuerdo Bueno, mira, el, en primer lugar, el libro de visitas es, estamos hablando del 2.0, que no queremos papeles y tal, el libro de visitas, con todos mis respetos, es una tontería, o sea, el libro de visitas te lo va a exigir el inspector de trabajo, de turno, el inspector de trabajo va a llegar a tu establecimiento y por regla general no te va a pedir el libro de visitas, nos lo va a pedir a nosotros, que son los, los que vamos a representar de la inspección. Y en el libro de visitas, es un libro lo he visto con, de pasta de color burdeo, que lleva dos papelitos autocopiables y que el inspector allí hace su diligencia. O sea, fijaros cómo estamos. ¿eh? Y eso es para lo que sirve el libro de visitas, no sirve para otra cosa. ¿eh? No, bueno, perdón. A ver, no, no. Tú tienes que comprar el libro y llevarlo a la inspección de trabajo y diligenciarlo. O sea, diligenciarlo es poner tus datos Poner dónde vas a realizar la actividad, tu nombre, apellido, código de cuenta cotización y te ponen cuatro o cinco sellos. Trámite burocrático estúpido. ¿De acuerdo? Y, y la segunda que me dices, ¿tiene la sociedad constituida? No. vale Mira, una, so una sociedad eh, hay que hacer prácticamente, para que hagáis una idea, prácticamente lo mismo cuando la constituimos que con, cuando la dejamos. Eh, y podemos hacer dos cosas. ...que ese es también el error que hay por ahí... ...incluso de muchos compañeros que mal asesoran o mal informan... Eh, ...uno tiene una sociedad, la monta, le va mal... ...y dice, va al asesor y le dice... ...quiero dar de baja a la sociedad... Pues ...el cliente lo pierde del despacho... ...¿qué es lo que haces? ...o qué es lo que hacemos, que se salve el que pueda... ...lo damos de baja en Hacienda, la sociedad... ...lo damos de baja en el IAE... ...lo damos de baja en Autónomo... ...y ya está, está con... no, es un error esa sociedad está inactiva y tiene dos obligaciones, una que es presentar el impuesto a sociedades año a año, aunque no tenga actividad, ¿eh? y evidentemente, no, perdón, presentar las, las cuentas anuales las cuentas anuales y el impuesto a sociedades, impuesto a sociedades en la hacienda, cuentas anuales en el registro mercantil, ¿eh? que ya lo que queremos es, digamos, disolverla, que no exista, entonces, tenemos que hacer el paso inverso que hicimos cuando la constituimos: ir a la notaría, firmar, pagar los notarios, pasarlo por la Junta de Andalucía, que está exento, y ir al registro mercantil, pagar también, y esa sociedad ya desaparece. Ojo, y un segundo paso en la Hacienda que sería, evidentemente, anular la exactividad. ¿De acuerdo? Respecto a lo que me preguntas, ¿qué es lo que te cuesta? Normalmente te cuesta prácticamente igual constituirla. Que, que disolverla. ¿Perdón? ¿no? Pero una cifra que te refieres, lo que es constituirla, ¿De Constitu ¿De verdad? ¿De verdad? pero de nuestros honorarios. Bueno, vuelvo a repetir, de nuestros honorarios, imaginaros, nosotros por constituir una, una persona física de honorario nuestro podemos estar hablando de 80, 90 euros. Todos los trámites incluidos, toda la presentación en todos los organismos, incluso lo que hay que pagar, o sea, lo que hay que pagar, aunque sea significante, el libro de visitas vale, vale dinero. Y una sociedad limitada, una express, puede estar en torno a los 250, por ahí. Eso es honorarios de no, del notario. Después ya lo que te quiera cobrar el despacho. Hay despachos que te cobran, aparte de lo que cobra el notario, pues no sé, te meten 200% y otros, pues, que no, ¿vale? Nada. Eh, os he estado escuchando hablar de Administración 2.0 y de evitar el papel. Eh, yo ocurro en un área de nuevas tecnologías de un ayuntamiento y, aparte de llevar redes sociales, hacemos la acreditación de identidad del certificado digital. Con lo cual ya os podéis imaginar por dónde va la pregunta. Quería saber vuestra experiencia con el certificado digital a la hora de tramitar todo este tipo de cosas y si es buena, hombre, que hagáis un poquito de apostolado porque yo personalmente creo que sí es buena, claro. Vale, bueno, eh, para nosotros entendemos, como bien hemos dicho, somos una asesoría pionera en 2.0 y lo primero que le hacemos al cliente que viene al despacho que decide que nosotros le montemos la empresa, lo primero que hacemos es mandarle un correo electrónico con la solicitud del certificado y que vaya a firmar el certificado. ¿Por qué? Porque con el certificado digital sí podemos hacer el 2.0. Sin el certificado digital estamos mucho más limitados. Entonces nosotros eh, con el certificado digital usamos mucho, ¿eh? incluso después nosotros como, como profesionales tenemos nuestro propio certificado que podemos presentar en nombre de terceros. O sea que nosotros, por ejemplo, podemos presentar en nombre de cualquier empresa que esté constituida. ¿eh? por ser profesionales, pero sí, sí, se usa mucho. A ver, en nuestro despacho usamos mucho el certificado digital. Hay otros compañeros que no lo usan, pero por otro interés, el decir, viene el señor al despacho, le voy a constituir la empresa, le pongo un cerro de papeles, que me firme, porque parece que así trabajo mucho. Nosotros preferimos ser claros y explicarle a la gente lo que hacemos, cómo lo hacemos y el coste que tiene. Porque, en definitiva, hoy en día lo que queréis los empresarios o profesionales es dedicaros a vuestro a vuestro negocio y no andar perdiendo tiempo, ¿no? De hecho, el eslogan de nuestra empresa es, preocúpese de crecer, que nosotros hacemos el resto, ¿vale? ¿Y tú estabas preocupado porque pensabas que no iba a haber suficientes preguntas? Sí. Bueno, <risa> a ver, ahí para mucho, pero como es muy aburrido, lo entiendo. Ahí muy para inter... muchas Hemos más. intentado hacerlo, pues, un poco menos, ¿no? No obstante, si os quedan... Hemos agotado tipo... el tiempo, ya no hay tiempo para preguntar. Me empiezo a repetir más que el ajo. Teníamos una última pregunta ya concertada por algún sitio. ¿Quién tiene el micrófono? No. Vale. La última pregunta está aquí detrás. No la hace Twitter. Me ha dicho, tenemos un montón de preguntas. He empezado a revisar, pum, pum, pum, pum. No vale, no vale, no vale. No vale. A ver, un poquito de... Pero ha habido una que me ha parecido interesante. A ver qué dice el pájaro. A ver qué dice el pájaro. Pues agora Food Market pregunta que hasta cuándo, hasta cuánto puede ingresar sin darse de alta como autónomo. Ah, Me bueno. Pregunta muy interesante. Qué gracia. O Esa pregunta del millón. Sí, sí, sí. <ríe> Bueno, mirar, eh, a ver, como le he dicho al compañero. Mm. ...evidentemente, eh, si est nos establecemos... ...bien sea como empresarios, como profesional... Eh, ...tenemos obligación de darnos de alta en autónomos... ...no nos llamemos errores... ¿eh? ...¿qué es lo que pasa?... ...hay por ahí me la gusta. culturilla de que... Diga, ...me doy de alta de agentes seguros... ...y como voy a tener pocos ingresos... ...pues antiguamente lo declaro como rendimiento del trabajo... ...en lugar de, de declararlo como rendimiento de actividad profesional que es... ...bueno, Hacienda se lo tragaba y no pasaba nada... Eh, actualmente ya Hacienda me controla me eso. eso ¿por qué? porque bueno, bueno, bueno, voy a poner el ejemplo del, de la compañía de seguros la, eh, la compañía de seguros le pasa información a Hacienda y Hacienda sabe que nosotros ya hemos cobrado aunque sean 200 euros de comisiones ¿Eh? quiere decir que Hacienda coge a muchísima gente por cruce de datos Mirar respecto a la obligatoriedad o no existe. ¿Eh? existe ¿por qué? porque si yo vendo pocos seguros ¿por qué no me voy a dar de alta y el frutero de al lado ¿Eh? que no vende fruta y que ha invertido mucho más que yo, sí se tiene que dar de alta. ¿Mm? Pues no, existe. Sí. sí que es cierto también que hay sentencias, ¿Mm? hay sentencias que dan la razón a eso que han preguntado. Pero nuestro humilde punto de vista es que eh, si un inspector se mete, ¿Mm? sanciona. Y la inspección está para, para eso, para sancionar. Y en los tiempos que estamos <risa> sancionan bastante. ¿Mm? ¿Tienes una table por ahí que te sobre? Sí. ¿La, se, la, ¿Se la regalamos a alguien? Yo creo que sí, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Tenemos un montón de regalos en el baúl. De hecho, tenemos más de los que yo esperaba. Por favor, no traigáis más regalos, a no ser que sean ya dinero con tanto sonante, mayormente. <risa> y, pero este regalo era especial y vamos a hacer ahora mismo el sorteo. Vale. Así que, ¿cómo lo hacemos? Una mano pues inocente, tú eres una ¿no? mano perfectamente inocente, yo creo. En los últimos boletos que han caído se ve que os habríais hecho los remolones. Os lo no habéis volido, eh. In extremis. <risa>